tal vez, y vuélvelo me a meter. Tengo que cuidar a mi casimerito. No sé qué hacer, lo llevaré conmigo. Aunque se en mi club, cocinando en el superó. Llenando ese cigoto más chico de mi olatidad. Tengo que cuidar a mi casimerito. Es tan frágil él, porque es el más chiquito. Sé que es de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora Un beso tal vez Y vuélvelo a meter Casi es tan frágil porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora un beso tal vez Y vuélvelo a meter ay, ay, ay, ay. Tengo que cuidar a mi casimerito